Trabajo de, de la expresión de la comunidad. Medellín cuenta con vos para construir la ciudad que soñamos. Una ciudad que le apuesta a ser equivalente y segura, equitativa y segura. Esa Medellín que es de todos y todas, donde predomina la sana convivencia. Que lucha por su identidad y se esfuerza cada día por ser un mejor hábitat para los ciudadanos, para los niños y las niñas.